Cuando florecen las desconocidas flores amarillas Vuelve la estación de su muerte Pude darme cuenta al principio de lo que me esperaba y de lo que me iba a pasar. Sus recuerdos se desvanecen pero el dolor continúa. Ese cuello rebanado. Cuerpos desgarrados. Esta pesadilla. Me perseguirá toda la eternidad. Los seres sin corazón como vosotros, nunca podrán conocer mi agonía. Mi tormento, cuando se lamenta ante mis ojos. Un cuerpo desmembrado. Entonces no llores. las estaciones la muerte volverá I don't know you heard about me, put if this can't get out?